Editores Asociados División Video Presenta Los video documentos de Revista Enciclopedia Popular Magazine Cada mes, un video sobre un descubrimiento científico de vital importancia Para comprender el presente y anticipar el futuro Para que usted pueda hacer suyo el poder del conocimiento